¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna. ¡Challenge! Continuamos con nuestra pedazo de serie y continuamos descubriendo a Kala. Ya sabéis que en el capítulo anterior llegamos a esta nueva isla llegamos a Ciudad Kantai, si no me equivoco. Y nada, nos tocaba descubrir más cosillas. Ya sabíamos quién era la Kauna, que nos la presentaron. Ya sabíamos quién era la primera capitana. Nos faltan otras dos porque dijeron que eran tres. Y poquito más estoy deseando ver qué Pokémon nos esperan en esta isla. Pero antes, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a esta serie. Llevamos tres capítulos capítulos seguidos superando los 20 likes así que como reto para este capítulo chicos superar otra vez los 20 likes a ver si llegamos a esa cifra sería increíble porque vuestro apoyo es hiper clave para seguir creciendo para seguir subiendo la serie y yo que sé para sentirnos todos súper bien así que nada vamos a continuar chicos me pongo los cascos y vamos a darle caña a ver lo dejamos aquí enfrente de del sitio este, rodeados de executors de Alola Que digo, madre mía, está lleno de palmeras Esto es, es increíble, es como muy tropical como, como, como todo, ¿no? Como todo Y aquí tenemos la banderita Que está Lilia y Cosmog Vale Hola, Lilia, ¿qué me cuentas? ¿Estás de compras, hija mía? No son, no son horas para ir de compras Que es de noche no, ¿No lo ves que es de noche? Ah, hola, Echo Oh, qué bonito es el amor Cosmog bueno, no sé qué le he dado, no sé qué le he dado. Sí, este amiguito no, no, está, no para quieto. Está claro que quiere visitar las ruinas de la vida. Wow. Al parecer, el espíritu guardián de Akala se llama Tapulele. ¿Cosmo? ¿Tapulele? ¿Qué es eso? Me encantaría que nos acompañaras. Parece que a este pequeñín le gustas mucho, ¿sabes, Eko? Lo sé. Y más a ti, nena. Lo sabemos todos. Bueno, nosotros estaremos en el hotel Arrullo de Mar. Tengo una cita con alguien muy importante. ¿Perdón? ¿Alguien más importante que yo, nena? Por favor, que soy tu novio, hija mía. No te preocupes, el hotel se ve desde aquí. Así que estoy segura de que no voy a perderme. Vale, vale. Más te vale. Cosmo. Tú a la bolsa, Cosmo, Haz el favor. Este pavo siempre fuera, tío. La bolsa se la suda. ¿Por qué no le das una Pokéball? Una Pokéball es suficiente para un Pokémon. Tiene espacio de sobra en una bolsa. Oh, qué cara. Que no. Que no te vas con Echo. No te vas con Echo. No me da la gana. Por cierto, por cierto. Me habéis dicho que se puede... Quitarlo de súper eficaz, eficaz. Los consejos que te da el HUD cuando. O el HUD, o como lo llaméis. Cuando estás en combate. Pero no lo he visto. O sea, me he metido allí en opciones a investigar y no. No sé decirme exactamente dónde se puede cambiar eso. Porque os juro que no lo he encontrado. O sea, o soy imbécil o, o algo me pasa. He escuchado que hay un grupo de malvados llamado Team School. Que se dedica a robar los Pokémon de la gente. Deberíamos ir con cuidado y evitar toparos con tipos tan peligrosos. ¿Vale, Eco? Pues no, chavala, yo. Los venzo a todos, que soy el fucking master ¡Oh! Veo un hermoso edificio al final de la ciudad ¿Por qué no vamos a explorarlo? Me dice Cosmog Vale, pues hay que ir hacia el hotel parece ser Pero aquí hay un centro Pokémon Y nos vamos a curar porque no estamos curados Y eso, eso puede ser un problema Así que venga, hola señorita ¡Hola! Bienven Bienvenido al centro Pokémon de Akala Al de Ciudad Kantay! ¿Quieres que tus Pokémon de eh, descansen? Sí, por favor señorita, cúramelos Encantado de conocerla, señora enfermera Yo y es usted igual que la de la isla de Melemele pero eh, ahora estoy en Isla de Akala, así que es lo que hay. Ahí están todos nuestros Pokéstop guapos curándose. Por cierto, he apuntado todos los motes que me habéis ido diciendo en los capítulos anteriores para que, yo qué sé, para el próximos Pokémon. A ver si aquí capturamos algún Pokémon guay. A ver, señor Cachas, ¿tú qué me dices? Buenas, tú debes ser, Eco Perdón, ¿de qué me conoces? Ha recibido un... ¡Ah, un regalo misterioso! Vale, vale, vale. Vale, este es el Tapu Koko. ¿Quieres recibirlo no? No, no, no. El Tapu Koko Shiny. ¿Sabéis cuál es el que regalan ahora en... En, yo que sé, en Pokémon Sol y Luna Pues lo he cogido Pero no lo quiero tener en el juego Así que en principio eh, lo cogeré, lo guardaré en el PC Y de momento no lo necesitamos Y no lo voy a usar en la historia Así que salimos de aquí y vamos hacia la banderita Que estoy deseando avanzar en la historia Que no sabéis, no sabéis Aquí está la banderita ¡Oh! Estos son Los de Pokémon X Los de Pokémon X y ¿Cómo se llamaban, tío? <risas> perdona por haberte asustado. Estás rehaciendo el recorrido insular, ¿verdad? ¿Cómo te llamabas? Dexio. Dexio. ¿Y la otra? Sina. La encantadora Sina. Mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? Oh. Perdona, perdona. Límpiate. ¿Vale? Que tienes aquí un poco de ego. <risas> Hemos venido a hacer turismo. Aunque esta tradición del recorrido insular, que solo existe en Arola, también despierta nuestro interés. Hombre, es que es lo que se lleva ahora, chavales. El recorrido insular. ¿Te, apetece ¿te apetecería medirte contra mí en un combate? Uf, eh, sí, vale, vale, sí, me he curado, así que venga, va Primer combate, chicos, del día de hoy Vamos a ver qué tal se nos da A ver si... si vencemos o no vencemos ¿Tendrá Pokémon de... de... Kalos? No me salía el nombre de la... De la región Delibird, vale, pues no <ríe> Tiene Pokémon de segunda generación A ver, Delibird, no me darás problemas, ¿verdad? Tenemos a Paco Peck, que tiene golpe roca Así que yo creo que podemos reventarle, tipo hielo Ya sabéis, golpe Roca y, y se me ha desconectado el audio Ahora <ríe> Golpe roca me hace presente Cuidado Cuidado Vale, me quita poco Me quita poquito Golpe roca Delibird Delib Delibird ¿Por qué no es muy eficaz? ¿Es tipo volador también? Uh, puede ser Puede ser que sea tipo volador Tenemos poder Z ¿Qué somos? Uh, avivar Z O supersónico Z Vale, pues no, no No quiero ninguna de las dos Vamos con picotazo Yo creo que Delibird También es neutro Si es tipo volador no estoy muy seguro, no estoy muy seguro Uh, ahora me ha quitado más, eh ¿Por qué me ha quitado más? Eso no me gusta Picotazo No me gusta, ¿me mata? Es que no he visto cuánto me ha quitado Pero bueno, vamos ahí, vamos con picotazo, nos la jugamos Presente, curame, cura me presente, cura Presente, cura, no, ocho veces Vale Vale, vale, vale, pues no le vamos a matar Así que tenemos que cambiar de Pokémon ¿A quién os preguntaréis? Eh, yo también me lo pregunto A ver, David sol tiene presente Así que vamos con Kuroko aunque está a nivel 12 eh, Yo creo que puede matarle con Garra Metal Presente, no nos debería hacer nada Porque es tipo normal, además igual hasta en oscura Bueno, ahora, ahora no hace falta que me cure Porque tengo toda la vida, pero ahora sí Vamos con Garra Metal y a ver si le matamos de un solo golpe ¡Adelante, Kuroko! Que no te he usado casi nada últimamente, tío Te tengo ahí abandonado, Garra Metal y Delivir debilitadísimo perfecto, vale ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, 423 puntos de experiencia, subimos a nivel 13 Guay del Paraguay y continuamos Paco Pec también Paco Pec sube nivel 16, bien Y quiere aprender picoteo Uh, interesante Interesante picoteo, ¿cuánto quita? 60 de potencia y es físico Vale, pues picotazo, ¿no? Picotazo es 35, venga, va Quitamos picotazo, que al fin y al cabo teniendo picoteo No voy a usarlo, o sea, es lo que hay Y continuamos Glaceon Uh, cuidado, eh Mucho cuidado, nenes mucho cuidado A ver, eh, tenemos Muchas opciones Aquí y todas No son buenas Vamos con Varo, vamos con Varo eh, Al fin y al cabo es el que más seguridad me da Y este Glation, ojito eh, Voy a hacer golpe ¿Cómo se llama? Eh, hoja afilada ¿Es poco eficaz hoja afilada el tipo planta? Es que no me acuerdo No me acuerdo de si es muy eficaz o poco, eh Vale, garra rápida, bien, atacamos primero Ahí está la hoja afilada, venga, va Vamos, hoja afilada, Glacier, le quita bastante Golpe crítico, ¿en serio? Viento y hielo, vale, cuidado Varo, varo, cuidado, cuidado, cuidado Que es muy eficaz Perdón Nivel 18 estoy Vale El Super Glaceon o sea, el puto amo de los Glacier Eh. Kratos. Estoy flipando, eh. Estoy flipando. Eh, me va a tocar hacer abdominales, en serio. Me lo está diciendo en serio. Anulación. Anulación, fuera ese viento y hielo. Vale. Ataque rápido, en serio. Anulación al ataque rápido, no me lo puedo creer. Es que hoy me va a salir todo mal No empezamos muy bien el episodio de hoy, eh Todos lo digo, vamos para allá Bomba ácida, a ver cuánto le quitamos viento y hielo Cuidado, cuidado con este Glacier que me tiene Me tiene acojonadito vivo, Kratos Madre de Dios Lo que me quita este bicho, tío Guau, ¡Wow, es que le quito poquísimo Pero cómo me puede quitar tanto Es que estoy flipando, eh Es que normal que haya matado al otro Si es súper eficaz es que quita una barbaridad. Voy a envenenarle, tío. Soy más rápido, soy más rápido, soy más rápido. No soy más rápido. A tomar por culo. Venga, Kratos, chaval. Nos vemos en otra vida. Hasta luego. Me mata, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué coño hago? Bichín. Bichín podrá con él. Tenemos... Le hemos bajado la defensa especial. Tenemos... ¿Qué tenemos, tío? ¿Qué tenemos? Picadura. Acróbata. Picadura, a ver, ¿es poco eficaz? Puede ser Puede ser que sea poco eficaz, viento hielo, cuidado, cuidado, cuidado Le ha anulado el puto ataque rápido, tío Viento hielo ¡Bichín, Dios! Es que no aguanta Ni uno, tío, picadura Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, le quita bastante Tío, pero no le mato ¿Cómo no le puedo matar? Es que me va a matar, tío, me va a matar Me ha bajado la velocidad encima, viento hielo ¡Hala, venga, no te canses, eh! Tú sigue No te pares, no vaya a ser que te dé Algo, ahí está, bichín debilitado Madre mía, qué masacre Vale, ya se ha liberado Anulación ¿En serio me estoy quedando sin Pokémon? Estoy flipando, eh Con este puto Glacier, tío A ver, Kuroko, tienes Garra Metal Yo creo que puedes deshacer a Glacier. Garra Metal contra este Glacier al nivel 16 hombre rápido! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Ahí está nuestro Super Kuroko Que ahora subiera de nivel, espero Porque este Glacier? por lo menos, vale Subimos a nivel 14, bien, joder Algo es algo, ahí está, subimos al 14 Quiere aprender Magnitud, que es mucho mejor Fetón Lodo, ¿dónde va a parar, pero bueno, teniendo gruñido Ya sabéis, ¿no? Gruñido a tomar por culo, ahí está Magnitud que es clave ¿Y subimos a nivel 15? ¡No! ¡Casi! Encontrarte a lo largo de tu aventura con gente nueva Y Pokémon te hace crecer como persona Hoy me toca hacer Abdominales, ¿en serio? No tengo suficiente Calor que estoy sudando, como para hacer ejercicio La madre del ¡Fucking Cordero! Mm, ya veo, al afrontar las pruebas estás congelando cada vez más con tus Pokémon, realmente espectacular. Es como si hubiera experimentado el recorrido insular en mis propias carnes. No sé cómo agradecértelo. Bueno, sí, déjame que cure tus Pokémon, sí, por favor. Así no tengo que ir al centro Pokémon, que está lejísimos. <risa> Para quitarse el sombrero a tus Pokémon, y tú formáis una combinación imparable. Me vienen a la memoria nuestros viejos tiempos y aquel grupito de cinco. Nada, nada, te mereces un premio bien valioso. ¡Oh! ¡Arca de cigarde! ¡Ojo, eh! ¡Ojo a esto! Lo que te acabo de entregar eh, sirve para reunir las células y núcleos de Cigarde Pondré eh, poner en contacto contigo para darte más detalles Pero de momento cuídalo bien ¡Buah! ¡Interesante esto! No sé... no sé... supongo que será para formar a Cigarde o algo del estilo eh, Sabía que había algo de Cigarde en este juego pero no tenía muy bien claro qué Por cierto, quizás sería buena idea entrenarte un poco en la Ruta 4 Por el bien de tu recorrido insular Sí, gracias, eh, ya sé que me has pegado una paliza bueno, ha llegado el momento de que sigamos nuestro camino. Hasta la próxima. ¡Alola! Se han acostumbrado rápido a decir Alola. Y ya está. ¡Joder! ¡Qué paliza, tío! ¡Qué paliza! Vale, este me dice que me vaya por la ruta 4, que en tuyo qué es esto. Sí, ruta 4 hacia la derecha, vale, pero quiero ver el hotel Arrullo de Mar. Nos han curado, así que guay. ¡Hola, señoritas! Uy, uy, uy, aquí saludando. El sol y la luna, me encantan los dos. Durante el día. Brilla el sol y por la noche resplandece la luna ¿No podría elegir uno? Yo sí, elijo la luna Los bailes de Alola sirven para expresar la actitud A lo mejor con las poses de poder también se expresan ciertos sentimientos Sí, leñazos se expresan Leñazos, hola señor Hay otro hotel en Akala Decidir cuál es el mejor lo dejo en manos de los propios clientes Eché mi currículum en aquel también, pero no me cogieron Sea como sea, prefiero un lugar donde, donde, desde el que se pueda Escucharse el ruido, el arrullo del mar Ok, vale, pasamos dentro a ver qué hay Señor Hotel Hola, ¿se puede? Te viene de ser gigantesco Oh, qué bonito, tío Hola, señorita Muy bien, en marcha Vamos a ver el rancho que hay pasado Pueblo Ojana Ahí es donde tenemos que ir a hacer la prueba, eh Corso La Corso, la Hola, hola, hola, hola, hola Qué piropos me he hecho? Si fuera un Pokémon usando Encanto Mi ataque ya habría bajado un montón En serio, tío Va a estar el juego lleno de chistes y de ataques Hola Cómo me gustaría que una mujer así de atractiva Me explicara cosas acerca de Alola Y ya está ¡Aloha! Envuelta en la loma de mar, cantáis a yergue imponente, cubierta de tejados azules. Entre las olas se balancean inmensos lumineón, llenando de luz cálida nuestros recuerdos. Así es sencillo disfrutar y dejarse llevar. Visitemos, Visítenos en el Hotel Arrullo de Mar. Vale, eso era una especie de poema o algo así. Vale, por aquí hay mucho... Oh, hola Lilia. Hola guapi. Ah, eres tú. Echo. Antes he visto... Ve lejos a unos que parecían del Team School y di un pequeño rodeo para evitarlos. Así que al final no he llegado a mi cita. Pero no te preocupes, al menos ya estoy aquí. Tú estás con las pruebas, ¿verdad? He leído en un libro que la más cercana es por la ruta 4, ¿vale? Quiero saber quién es ese de tu cita, ¿eh? Quiero saberlo, señorita. Vámonos, vámonos a ruta 4. Aquí no parece que haya mucho más que hacer. Así que ruta 4 y Pokémon que podemos capturar ahí. A ver si hay Pokémon de Alola, por favor. Quiero Pokémon nuevo. Vamos para allá. Aquí está, ruta 4. Pasamos. Y nueva música. Ahí está. Hola. cuatro, el camino más corto a Pueblo Jana. Vale, vamos para allá. A ver qué hay por aquí. Vamos para allá. Quiero Pokémon, quiero Pokémon. Primer Pokémon, chicos del día de hoy. A ver qué nos toca, qué nos toca, qué nos toca. Y. Lillipup Qué bonito. Pero no es de Alola, así que no lo voy a capturar. Pero mola un huevo. Ostras, Lillipup Qué tiempos. Tú sí que eres de Pokémon X, ¿no? No, Lillipup es de Pokémon negro. Es de Pokémon negro. Me estaba rayando ya. Eh, picoteo, a ver si lo mato de un golpe Podría ser una buena noticia, amigos Sí o no, ojitos tiernos, me bajas del ataque Puede ser Puede ser, así que no lo voy a matar de un golpe, ni de coña De hecho, ni de dos Voy a escapar Vamos a poner el repartir experiencia Después de la paliza que me ha pegado, yo creo que Es justo poner el repartir experiencia, ¿vale? Así que vamos para ella, bolsa A ver, repartir experiencia, estás por aquí Hola, hola, hola, aquí estás Activamos, encender Y ahora ya por lo menos estoy más tranquilo Porque, joder, qué paliza me ha pegado la La guarra de, de ¿cómo se llamaba? De Dexio y Sina ¿Era algo así? Creo que sí, no me acuerdo Ahí está el primer Pokémon, no, Pikipek Bueno, el primer Pokémon no era el segundo Vale, aquí hay Pokémon de Alola, en serio Quiero, quiero la puta salamandra, tío Dime que está por aquí, por favor Siguiente intento Vamos para allá, tercero y último, eh si no, combate contra el 7 A ver, dime que sí, dime que sí Segundo, tercero, perdón Pokémon de ruta Dime que es de Alola ¡Wow! ¡Mudbray! ¡Mudbray! Este me gusta, tío También lo quiero en mi equipo Pero es que no, no, no puedo tenerlos a todos No puedo tenerlos a todos A ver Voy a intentar quitarle vida Este es tipo tierra puro, ¿eh? Picotado, picoteo Picoteo, no le mata yo digo que no, yo digo que no, yo digo que no. Bien, bien, bien, vale. Chapoteo Lodo, qué mierda de ataque, hijo mío. Qué mierda de ataque, pero bueno, voy a capturarte. ¿Ha pedido ayuda? No, no, no, no, no, no. No hay ayuda, no hay ayuda. Bien, bien, vale, vamos con Super Bowl. Le voy a lanzar una Super Bowl. No quiero estar aquí 10 horas bolsa. Super Bowl, no. Eh, Super Bowl. Super Bowl. Ahí está, tengo 17 Super Bolas. Me sobran y me bastan. Vamos para allá, Moodbray. Te vienes al equipo, confirmamos. Uno, dos. 3. Y atrapado, Mudray. Sí, chicos. Nuevo Pokémon que se viene al equipo. Y nuevo mote. Que os he apuntado ahí todos los motes. Así que el siguiente es... Vamos a mirarlo. Kuroko sube nivel 15. Bien. A ver, a ver, a ver. Mote, mote, mote. Clonax. Enhorabuena, Clonax. Que eres un reciente suscriptor. Me parece que me has comentado en los comentarios. Que te llamas Remy, ¿no? No sé, tío. Ya, ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahí está. Pokémon Ash, ¿no? que vamos a ponerle un mote, Clonax. Me gusta el mote de Clonax, tío. No sé, tiene personalidad. Clo, Clonax. Ahí está. Enhorabuena, eres un Mudbray macho. Que ojo, eh, que casi todos mis Pokémon son hembra pero bueno. Clonax, macho por fin. Le añadimos al, al equipo, ¿o qué? No sé qué hacer, eh. No sé si quedarme a este o a o a Diglett Lola. Fíjate lo que te digo. Uno de los dos tendrá que irse. De momento lo vamos a mandar al PC, pero puede que lo cojamos, ¿vale? De momento al PC, pero me lo tengo que pensar. Me decís si es mejor o peor que, que Diglett y ya me lo pienso. Vale, vamos aquí, vamos a hacer el último combate del día de hoy y yo creo que vamos a terminar el episodio. Sé que voy muy despacio, lo sé, pero es que no quiero hacer capítulos muy largos y, y yo que sé, hay mucha historia de por medio, chicos, es, es lo que hay. De hecho, hoy me han violado analmente demasiado, ¿vale? O sea, me siento ultrajado. Además toca ahora hacer reto, o sea que imaginaos. Vale, Drifloon. Drifloon tipo fantasma Yo creo que con picoteo seguimos allá a muerte y, y ya está, le estoy dando un uso a Paco Peck que, que ni mis mejores sueños Ahí está, picoteo, Drifloon Muere, muere, muere, muere, más de la mitad Bien, vale, que ha hecho poco energía Puede ser, me la pela, eh Me la pela muchísimo porque otro picoteo Está más que muerto y solo tiene un Pokémon, así que Guay, bien, combates sencillos, tío Esto es lo que necesito, revitalizarme Vaya paliza me han dado Es que todavía me duele, eh oh, Qué paliza, tío se han cargado a Varo de un solo golpe, tío. Es que todavía estoy, todavía estoy flipando, estoy... Que la cabeza me da vueltas. Ahí está, combate completado. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Me voy a poner a hacer el reto y ahora nos vemos. Dar cera, pulir cera. Wow. Bueno, compitruenos. Pues hasta aquí el castigo ¿eh? Wow. Buena paliza Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao